Hey que onda amigos sí, de YouTube, espero que tengan buena suerte, espero que estén muy bien Regresamos con el mundo de la diversidad dracónica Y dirán, ¿por qué tienes como rol de soldado? Porque qué bueno, a no un ejército, gestos, Vamos no a ser un ejército Porque me dieron ganas de partir en la madre Ari <risa> Pero, Mira, a golpear a alguien? Ahora sí, regresando. Regreso con esto de de, de. de soldado, por así decirlo. Primero, algo que quería hacer. Vamos a dormir. <risa> <risa> no sé si escuchan eso. <risa> a ver, a ver, lo tengo yo muy potente. Que <risa> ya, ya, ya. No, no, aliens. Neta, odio a los aliens. No saben lo, lo horrible es. Toca huevos, que son? Porque, neta, no, es bien complicado darles y aparte te disparan a lo loco. Bueno, sí, así me dieron ganas de golpear gente. Bueno, quizá igual hasta hacemos las habilidades de golpear para empezar a enemigos más poderosos. O al menos, defender, porque es lo que busco. O sea, yo no busco ser más fuerte para golpear. Así porque sí, sino defenderme. Y para eso, una de las cosas que vamos a hacer es, bueno, darle todo esto para avanzar un poquito en la casa. Pero eso mejor al final ya que es... Como que ya en nuestro momento tranqui Eh, pues quería luchar Y aparte, bueno, también quería ver si puedo encontrar Un cerrito pero aparte otra cosa más Algo que puede incluso llegar A ser más poderoso que estos biches Que estos pingunitos Ah, también si quieren podemos hacer este, la otra prueba de la mascota Que quién sabe cómo Bueno, que que tenemos las opciones, pero bueno ¿Qué quiero hacer? En efecto, hermanos Ahora sí vamos a entrarle con el Doggy Talens. ¿Se acuerdan que al principio tenía estas dos cositas? Pero no las he usado por miedo a que me lo mataran ha llegado a ser un perro, así que, bueno, esta la verdad, ni, ni idea de cómo. Ah, si sí, tengo medios para hacer la casita, pero hasta el momento, ahí es sí, voy a ocupar. Acá, pues, para, pues, Como esta no nos voy a ocupar y posiblemente esta voy a salir. No lo sé, Vamos a mover todo esto del Toki Times. Veo, sacamos a nuestro primer lobo. Órale. ¡Uh! Sí. sí. Sí, sí, A ver, según yo, esto no sé. Mmm. La verdad esto, ni idea que hace nada más que... Esto, pero vi que se puede craftear, así que si lo perdemos, no pasa nada. Así que, don't worry, vieja. Bueno, primero, algo que quiero ver, es que con un palo, cuando le doy clic, derecho. Podemos ver esto, le ponemos nombre, ¿cómo le ponemos? Eh, me gusta esa luz. Se llama mi perro, la verdad es es un nombre muy épico, sí, Dios estrés. Aparte de aquí, de Brad Lushy. No, ya, ya, ya, pues, bueno. Vamos a ver... Que comenzamos con 15 puntos, en los que podemos subirle de experiencia a cada uno. Bueno, tiene habilidades que le podemos ir este aumentando, por ejemplo, no sé, Fisher Todd. Eh, si entra al agua puede agarrar un pez. Ah, mira, esto puede dropear. Pueden oler los creepers. Imagínate ese potencial, ¿lo tenemos con primer soldado. Bueno, ya estos niveles se los iré subiendo después. Uh, ahorita... Vamos poco a poquito fiesteros, ustedes tranquilos Pero bueno, tenemos a Zeus Ah, sí también, algo que más podemos hacer es cambiar el color del collar ah, mira, perfecto No, estoy morado o sea que, uf, esto me gusta No, uno que impongo, uno que diga Soy la bestia A ver, eso no, no, no, no no, uno negro, negro Negro impone, negro aquí, de pecho De soldado, bueno Ah, es que si pudiera, no, como ese nuestro primer color A ver si puedo encontrar el color del canal A la bestia, no, <risa> eres arco iris. No, esto está padre, pero pues ahorita lo quiero el color del canal. Vamos es pues nuestro primer perro. Si no, no, se lo voy a dejar en negro. A la bestia, eh. Estos, si se... no los no he visto. ¡Oh! Ok, esto no pensé que no se podía esto, ¿eh? no manches. A ¡Oh, la bestia. <risa> a ver, qué va? <risa> Perro bugueado, perro bugueado. A ¡Oh, la bestia. No. Ok, Zeus va a ser nuestro perro bulleo. Porque <risa> okay, no sé, porque pues, se pone así, ya, pues, checaré, igual, también me gusta así. Si sí, no, gusta sí, no, también me gusta así. Ok, Zeus es nuestra máquina poderosísima. Y bueno, podemos ponerle, si están, docil, wandering, a este no sé muy bien qué sea. Eh, ok, esperando mis órdenes, agresivo, que como en, en el arc. Va a atacar, berserker, táctico, además táctico, imagínense. <ríe> Ahorita lo vamos a poner en, en dosis ¿sí? para que esté tranquilo. Ahorita lo voy a sentar. Sí, y mira cómo es la cuñeta, mira cómo es la cuñeta. Bueno, ahora sí. Es que <ríe> es un perro, pero, a quien no le gustan los perros. Ahora sí. Eh, algo también que quería hacerle, que ya quiero ocupar como uno de los cuartos. Tal vez todavía no tan pro, pero sí usarlo, que es por ejemplo usar una de estas camitas que. La madera puede ser la que sea eh, La madera también de color Si le se, o sea, pongo azul, o a sea, poner el colchón azul A madera, la madera Mucha variedad de esto Le quiero hacer su bol de agua Que ver, vamos a empezarle A modarle, a modarle eh, un, un bol de esto que necesitamos Para el balde de agua Para la comida, un hueso Que lo vamos a A eh, no ordenar no nada de eso Ahí un no, para teo, pues, pero vale, está te voy a también, porque tengo que hacer esto. Es algo muy hermoso. Prefiero hacerlo de una manera. Y esto. Que es como este perro como puede ver que sube de niveles. A ver, por el palito. Esto y para ir a en actividad digo habilidades, pero llega un momento en el que. Pues, bueno, al principio es este para que vaya subiendo de nivel. Pero luego llega un punto en el que ya no puede comer de ese y está algo más potente. Y, y ahora listo este hueso, luego este hueso, pero watch, watch, watch O sea, esto está fácil de cambiar, por lo que pueden ver Esto ya está un poquito más demandante Este ya está mucho más demandante, son como... Un, dos, tres Pero ahora me lo sé contar <ríe> Tengo manzanas doradas, un diamante Un poquito Y cada vez o se va poniendo más, pero bloques de lender eh, bueno, así es para, para comida tal cual Y también quiero hacer un rastreador, por si se me pierde el pana y el ya sé pero hay que hacerlo todo y a ver si, vamos a hacer otro balde porque no, no no quiero chiles pero que tengo, es necesario para mis pies diarios y aparte, recuerdo un poco de caña de azúcar también hay de las que necesito mi querida me cuida, ¿vieron? es ya pasó el mes de la moda de la amistad Como pueden ver, no, no sé si, lo, si se los enseñé, pero ya la acomodé un poquito más. Estaba aquí ya todo, bueno, había nada Tampoco es que digamos que va a ser gran cosa, pero ya cuando tenemos lo de la casa, ahora sí vamos a poner serios. Para empezar a hacer las cosas, ahora sí. vivo. ¡Uf! ¡Qué conveniente ¿eh? yo, yo pensé en todo. Ahora sí, empecemos a darle con lo bueno. Primero, el del agua. Que se queda con todo lleno de... De estas cosas Y a ah, la bestia, donde me Pero no, necesitamos esto, el doggy bat Ahora necesitamos el de la comida Que es con un hueso No que me alcancen huesos Ah, no, sí, si sí me alcancen el okay, de la comida para que aquí él vaya comiendo solito Y no le tenga que yo dar Este, ¿qué más? Este, el throwable Este es, se hace con esto Cuéntenme, no me las aprendas yo tampoco es que digas oh, sí, no, O sea, ¿qué más tenemos? ¿Qué, ¿Qué más? O sea un clic simple y listo. Esto. Eh. Fac, fac, fac, fac, fac. El, el collar. Voy a hacer dos parecer Para el radar también estos dos. Es medio me da. Yo digo medio. A ver, esto de aquí. El radar se hace con. Híjole. Empty map, empty map, empty-map. Esto es un mapa. Shit. El compás cómo se hace. Ah, con esto. Ok, entonces Este. aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí esto aquí... Bueno, el papa está un poquito raro con esta textura, pero esto un... paper, paper, parece paper, ¿no? esto. Así, así, y así... Unos cuatro, ¿verdad? suficiente suficiente O sea, si sí me acuerdo, pero perdónenme... Tampoco es que sea un master Minecraft, ahora sí... era esto, soy yo, esto... Esto... Ahí está, para dar... Excelente. Y... Entonces vamos a ver si tenemos una madera bonita... Tampoco les va a mentir Chale, creo que no tengo tantas maneras que digas Chalvis Eh, ojalá y si, si no me llega Ah no, esto también tengo Una casual, una mujer Eh, a ver, con estas cosas ¿Cómo se en la cama? Hacemos esto Ahora dos de estos Y BOOM Ahora sí, este Carmen, <ríe> como que no sé, yo no. ¿Qué manejo? He esto novelas y sí, yo no sé. Grosería, no no no no vamos a poner esto aquí. Aquí tengo muchas cosas. No ordenado. De por esta bandera de una vez. Chale, esta lo va a desgastar. Pero bueno, ojalá. Ahí está. Ah oh, mira, en rojo y azul, eh. Vamos en el blog. Vente, Zeus. Vente, vente, vente, vente, vente, vente. vente, vente lo quiero meter aquí venite <risa> ok no, si se va a huyar así ese perro huyea un, un, un, un. no sé, sí, seguramente hay un chino de texturas que no puede cargar pero bueno <risa> a ver, ahora sí. Eh, primero, vamos a poner la meta. Okay, y junto a tu agua que no sé si ustedes se lo ponen no sé si yo lo puedo ir un poco lejos en el Vidarán porque lejos de este. Mi pera al Vidarán se pasa el alza porque va, le, le pone las patas así y toda la agua para, para afuera. Digo, cabrón, es para que tomes agua. Para que, para que, para que. Y así, ah, una carnita, una carnita una carnicita Calentito, sí, Voy por tu carnicita, tu carnicita ¿sabes? tranquilo la Ah, mira, y eso, de paso, que esto no lo tengo. Esto no lo ocupo yo. Espero que no me sea medio presa De que no le guste esto Aquí lo pueden cerrar Así sí, nomás tenemos que ver con las puertas vale. párate, párate, pelotudo ¿no? A ver, primero, esto, no El collar Ahí está, puesto, perfecto Y ya, por ejemplo, si me voy para otro lugar Como a ¿no? De paso, vamos a dormir ahorita para que no se... ¿Por a no me metemos? Bien, me alejo, me alejo de Zeus Me alejo, me alejo, me alejo ¡Pongo el mapa! Yo soy. yo soy el rojo, ¿ok? Y aquí está Zeus, ya que está... Cuando yo lo haga más fuerte, porque está a nivel principal, también puede subir a nivel matando monstruos, que es interesante. Pero me gustaría ahorita que nada más pega aquí rodeando, pero pues no quiero que se me muera el primer día. Ah, esto es lo más interesante y lo más épico que he visto en la vida de los. Bueno, a ver, bueno a, a ver. Digamos que, pues, por dueño El Zeus se aburre. Está aquí, se aburre, no sé qué hacer con su vida. Así que vamos acá y. Zeus Uh -huh. Pero venite. Ahí está, ahí está, ya ven. Ah, Sofre retroll. Bueno, se supone que me daba el hueso babeado, este de aquí. Y se lo secaba se y lo volví a tirar. ¿Qué ya para acabar esto, porque yo todo no, no lo que nos quieren enseñar del. De de Don Italens. Pero estas tijeras que se captean de esta manera, pero no las voy a usar. Como que estaba probando yo en otro. A todo el mundo esto del todo de pero si le pongo eso le quito el collar o sea lo libero ya no es mío y se puede transformar en lobo en lobo o sea bueno ya es un lobo pero se transforma como con otra textura más, más gris más salvaje pues, obviamente no, no quiero <ríe> eliminarlo de mi vida así... A mí otros bichos para un nuevo flor? ¡Un cerdo, un cerdo, un cerdo! Es lo que quería. Un cerquita, ¿eh? Eh, Nice. Cerrito, cerrito, tú también es para acá conmigo. Porque eres el único pinche animal que me falta. ¿Y no se sé si han visto? También tenía ahí este... Otro cerdo en una serie. Bueno, aquí no, no se los hemos mostrado, creo. A la bestia, ¿eh? ¿A qué, a qué cosas nos vamos a ir últimamente? Hmm, no, pente. Vente de acá, cerrito. Bueno, en lo que lo ponemos les quería comentar que yo también te, eh, como todo todo serie de Minecraft, que bien que todos tienen su cerdo ahí bonito El video lo llamamos Cerrito Cachetes ¿Por qué? Pues están chistones y bueno... <risa> una larga historia sí, Si me... Si apoyan el video, los voy a... ayudar con eso No, chingo cerdo, chingo cerdo Y pues, normalmente ese cerdo Siempre, siempre, siempre Lo elegía de una manera, ese si llegaba a la casa o sea, Cada vez construir una casa y un cerdo, se metía como si fuera suya Y digo, ya está Cerdo cachetes tocachetes Este es el todo ideal ¿eh? Es el que quiero ¿Quieres estar conmigo? Lo pide, lo desea Ahí adentro acá Porque no quiero perder la cuerda No tengo mucho Y la verdad no tengo para otra Porque ya no hay arañas. Se fijan ya Así de mobs Normales del Minecraft Como esqueletos y así No hemos encontrado casi, casi Ah <risa> ¿Neta los tengo que cargar Ahí está Ahora, a ver si no me recuerdo, hasta que no. Se vino a la mente, en efecto, ¿qué ¿okay? más cercos? Pues. Vamos a bajar. Bueno, pues no tenía que irme tan lejos, perdón, de sendía. Pero bueno, el otro, pues ahí se va a quedar toda su vida. Nos va a contar que ve. Es como nuestra torreta. Va a ir vigilando a ver qué cambios hay. Imagínense, si el otro bato llega a ligarse a me... mi. O sea, me avisa y Mismo destino que el otro. Que sea guinario. ¿Qué es así? Ah, sí, sí, sí. Eh, no me <ríe> hagas. No te hace falta, así que no me pedo. A ver, ¿ustedes qué ven? Ah, mira, quiero ver. Por monedas me dan cosas. Para matar este, me dan monedas. No, no, no, no. Ok, luego me puedo sin necesidad de. Ok, de, de repente hay que matar mozos para conseguir este. no, Los voy a enterrar. Sí, pero a ver, me las voy a enterrar eh, Comerciantes Suculentos Pinche largo nombre, ya sé eh, Vamos a poner suculento con amarillo para que digas, ah, oh, sí, sí, sí eh, este, este, este Naranja, no importa Ya así desaparecen, pues, ni modo Porque okay, no nos hemos llegado a zonas que no... Que no conocemos ya A la bestia, ¡haga ¿eh? gaviotas. ¡A la bestia! Se ¡Una mod! ¡Caballos! ¡No manches caballos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quién se lo es ¡Cuántase! ¡Cómo se caballos! ¡No manches! ¡Oh, la bestia! ¡No sabía que había caballos! Me mí atrás! Sí, quiero, quiero, quiero caballo. <ríe> ¡Quiero, quiero! A ver, sí, a ver. Eh, ten. Se mío. Listo. Eh, fuck, pero no me puedo llevar ahorita. ¿Dónde te ocultaré aquí? Oh, ¡Espanté! ¡Ah! ¡Espante! ¡Espante! <ríe> ¡La galleta, qué fea! Ahí está, perfecto. Estamos escondidos, ¿no? No no, no. No, no, no, no, no! ¡Uf! ¡Familia! Lo que sea. ¡Métate! ¡Métate! Ahora no, sí. Eh... <ríe> Caballos, así en rojo, para que sea. No, o sabes que no me, no me gusta el rojo. <risa> como que esto que como los pases se pongo rojo. Ahí está. A la bestia, eh, caballos. Es que este tengo. No sé si tengo montura en casa. ¿Qué? Creo que recolectando una daño, se lo voy a farmer. A la bestia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! eh! A ver, puedo pegar! No, no les puedo pegar, no les puedo pegar. ¡Fuck! hola hola hola También. ¡Caballo negro! No, digo que este lugar es la, la joya, que se respondía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 tiempo por favor que no eres. Sí, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. ¡Adiós! corren corren Hermanos, según se topan con ese bro, corran, no lo piensen, corran, corran. Ese vato no para de lanzar dinamita. Pero así como loco. O sea, te juro que está muy potente ese vato, no. No, no, no. No se los recomiendo. Para nada. En la primera serie antes que esto nos enfrentamos uno, ¿sí? Hola, hay ¿Eh? ah, ah, que... ¡Eh! Ah, que, ah, que, que. Hay que. Hay que. Hay que. Hay Defenderme. Hola, hola. Me gusta este... este. Es un mini bioma. Yo pensaba que era un bioma completo. A ah, la bestia. Pero me gusta mucho la textura de. No me digas que esto estaba dando una dungeon. A ver, puedo pegar Ok, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. okay. <ríe> Un poco despistado el joven, pero... Pero sí. A ver, a ver, a ver, esto es interesante. Esto es que luego tienen... Tienen panas que me ayudan a hacer otras cosas. Eh, Eva, soy para. Eva, soy aquí en la isla, tú. <ríe> pero, ¿por, qué, ¿Por qué no lo así? No sé, no. Yo pienso que son dos ah, no Bueno, el que es combina más con los 150. Oh oh. ¡Oh! ¡Oh! Hermanos, estoy pensando hacer una barbaridad. Que es mata? Bring me some shells, I give you for something. Seaweed. Ah, ok. Seaweed ahí. Eh. Aquí tengo seaweed. Bring more seaweed. More seaweed? A ver, shell, shell, shell. Shell. More shell. Pues, venga, more shell. ¡Ah, ¡Oh, la bestia! Ok, estos me dan cosas y aparte me juegan. Ahorita me va a dar una red. ¿Ahorita qué me dio? Craft next. Guardamos, vamos a jugar. Eh, Negociadores. Papu. Papu, papu, papu. <ríe> Y bueno, antes de acabar el video, un poquito de construcción de casta, y acabamos con la madera. Ahora sigue la piniedra <ríe> y no, no me refiero a esa piniedra <ríe> Para el espacio, para las puertas. Voy a ir acá. Hola, mundo. Sí, ya, mucho diferente. Ya, más puertitas. Y bueno, ya. Poco a poquito. como haciendo, que se parecen de monstruos de patas. A que lo pienso. <risas> Será por eso que, me, que, que no me atacan. Bueno, quién sabe. Espero que os haya gustado de la excursión. Lo que quieran, y seguiremos con la diversidad cónica. ¡Adiós!